Para ir cerrando el aspecto de comunicación no verbal, eh, os queremos mostrar algunas pautas sobre cómo hacer con el movimiento a la hora de presentar. Como dice Cristina Arnold, tu mejor visual eres tú, eres el mejor apoyo visual de tu, de tu, de tu presentación, también lo dice Gonzalo Álvarez, dice, no te animes, no animes a tus transparencias y anímate tú. Pues eso es lo que decíamos. Vamos a hacer un poco más por movernos sobre el escenario, pero movernos con sentido. ¿De acuerdo? Porque somos el primer visual. Somos nosotros a los que nos están mirando. Es nuestra la capacidad de contagiar a los demás y llevarlos a entender el mensaje que les queremos transmitir. Hay que hacer movimiento, pero movimiento... ...con cierto sentido... ...porque muchas veces... ...por querer movernos... Eh, ...hacemos movimientos... ...que al final acaban siendo muletillas... ...por ejemplo el típico movimiento... ...es el movimiento balancín... ¿no? ...donde oscilamos entre un lado y otro de la pierna... ...y al final lo que podemos hacer es... ...adormecer al público... ...o lo que podemos hacer también... ...es caer el movimiento del procesionario, ...que vamos... Dejando caer nuestro peso entre la parte izquierda y la parte derecha del cuerpo Como si fuésemos siguiendo un paso de Semana Santa O el talonamiento Apoyarnos en el talón de una de las piernas E intentar ir hacia adelante y para atrás Si Este movimiento es continuado y monótono a lo largo de toda nuestra presentación Lo que acaba siendo es un distractor Sin embargo, si le combinamos con otras estrategias no verbales Pueden enfatizar mucho de lo que estemos diciendo. Otro típico, el enroscamiento. No me vais a poder ver, pero es... ...enroscar una pierna a lo largo de la otra... ...y aparte de comprometer nuestra sensación de equilibrio... ...lo que no nos hacemos es mover en absoluto... ...y nos metemos en una posición de más rigidez. Javier Rollero en el libro... Eh, ...Hablar para convencer nos ofrece un decálogo del movimiento para emplear movimiento con sentido y nos recomienda no movernos de forma espasmódica moverse con suavidad y evitando cualquier brusquedad Combinar movimientos laterales con movimientos hacia adelante y hacia atrás, sabiendo que siempre es más fácil ir hacia adelante que ir hacia atrás. Intentar, después de un cierto movimiento, volver a la situación de reposo. Y cuando uno se mueve, tiene que seguir hablando. No puede dejar de hablar para moverse y luego iniciar el discurso, a menos que sea una pausa contemplada para enfatizar algo. Hay que intentar evidentemente no dar la espalda a la audiencia y sobre todo ser natural, no memorizar movimientos de acuerdo, ni incorporarlos de forma precisa en nuestra estructura. Todo esto se arregla con el ensayo y con la visualización de nosotros mismos en vídeo. Entonces, Son aspectos que destacaremos en el módulo que viene para intentar poner en valor lo que hayáis aprendiendo y practicarlo. Finalmente vamos a dar eh, pautas del movimiento sobre cómo manejar el, el escenario. Eh, el escenario es grande y según Cristina Arnold nosotros podemos hacer diferentes usos del escenario. Tenemos nueve plantillas típicas que se muestran en la transparencia. Podéis, el orador por un lado puede estar como centro del escenario sin moverse en absoluto. Desde ahí tiene un control y es el protagonista total y no hace ningún tipo de movimiento por el escenario. Sin embargo, podemos utilizar diferentes partes del escenario. Yo aquí difícilmente puedo moverme porque es algo fuera de foco, pero podríamos recorrer el escenario para mostrar diferentes puntos de nuestra estructura. Ponernos a la izquierda en el punto 1, en el medio en el punto 2 y en el lado más derecho para el punto 3. También podemos utilizar este desplazamiento sobre el escenario para enfatizar diferentes instantes temporales. La situación de la empresa en el pasado y nos dirigimos hacia un lado, la situación en el presente nos dirigimos hacia el medio, y la situación en el futuro creemos que será y nos movemos hacia otro punto del escenario. También podemos movernos a izquierda y derecha y ubicar diferentes puntos en el, en el estrado cuando queremos comparar una serie de acciones mostrando las ventajas o los pros y los inconvenientes o los contras o también para marcar las diferentes consecuencias de un rango de valores si estamos en el mínimo en el medio o en el máximo o las distintas opciones ya en opciones más arriesgadas podríamos delimitar una zona para cuando vayamos a contar historias relativas con nuestro discurso, irnos a la zona de las historias y luego volver al centro para dar un mensaje más lineal, movernos por la audiencia siempre que el aforo lo permita o incluso bailar nuestra presentación poniendo proyecciones y que nos permitan dinamizar, eso sí, en un rango máximo nuestra presentación. Con esto cerramos todo lo que os queríamos contar sobre la postura y el movimiento y esperemos que poquito a poco lo vayáis incorporando en vuestras presentaciones.